Y aquí esto está pleno, lleno, desbordado de pasión, de amor, de frenesí, de esperanza, de alegría. Somos la alegría, no hay espacio para la tristeza, ni para el dolor. Somos la alegría, somos el amor, somos esa fuerza sublime, la más grande de todas las fuerzas el más grande de todos los poderes. Bueno, y como dice... Perucho Conde Perucho Conde es el propio vergatario Perucho Conde en esos versos que ha compuesto ¿no? y termina con ese grito que es canto nacional no volverán dos palabritas nada más ¿verdad? dos palabritas nada más hay una canción de Cristóbal Jiménez también parecida ¿no? con una letra parecida y todo al Jiménez, ¿Eh? no volverán, volverá rintintín, capulina y tintán, pero adecos y copellanos y sus derivados, porque tienen derivados, como dijo el ministro Giordani allá en la Asamblea Nacional, ¿cómo fue que dijo? ¿Eh? La palabra derivados ¿eh? tiene sinónimo. Jorge utilizó. Un sinónimo, la escoria. La escoria es un derivado. Un derivado. Bueno, como decía María León, María Leona, mi María, madre, madre nuestra de todos los días, yo tampoco, ella decía que no encontraba qué decir. Yo tampoco encuentro qué decir, sobre todo cuando tantos sentimientos hay aquí, ¿no? Agitados como 100 huracanes este día de hoy. Bueno, esto no estaba previsto en el plan que habíamos hecho eh, a finales de año para transitar el 2012, pero así son las cosas de Dios, las cosas de la vida. Y nosotros estamos, y yo estaré, estoy, estaré siempre dispuesto y listo, y todos nosotros para enfrentar con alegría, con coraje y con firmeza, cualquier situación, cualquier adversidad, cualquier dificultad, y esta no es sino una, di una dificultad más, una dificultad más, una dificultad más. Saludo a la juventud que está aquí, juventud divino tesoro. Me voy a poner los lentes para verlos mejor allá, a los largavistas. Juventud Divino Tesoro y a todos los voceros y voceras de cuántas corrientes populares y a invitados especiales que están aquí, todos son invitados especiales pero aquí está por ejemplo Sor Nubia Marín, presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica me ha dado su bendición, gracias hermana Nubia, muchas gracias y gracias por estar aquí Está Mauro González, Mauro de Catia, líder, luchador social de muchos años. Está nuestro querido Luis Brito García, eh, intelectual, escritor, patriota. Está Ali Alejandro I, cantor del pueblo como Ali, el padre de todos nosotros. Cristóbal Jiménez, Vidal Colmenares. Cantores de la patria profunda. Y por ahí está el, ¿cómo se llama? El Santiago Roja. El, el turpial de guardatinaja. Santiago Roja. Earle Herrera. Cantor del kiosco Verás. Perucho Conde. Y sus años de humor y de comedia y de enseñanza cuánto aprendimos nosotros de en esos años que transitamos de Perucho Conde y su genio no su genio y sus mensajes de siempre como también aprendimos mucho de José Lo José lo Díaz José lo. el padre Pablo está aquí con nosotros Pablo Urquiaga gracias padre sacerdote católico eh, Omar Cruz tenía días que no lo veía Omar Cruz y su genio, su pintura, su arte. José Vicente Rangel, maestro de generaciones, intelectual, amigo. Amaranta Pérez, cantora de la Patria Nueva. Daniela Hinojosa, del equipo del Polo el gran Polo Patriótico. Gabriela Molina, movimiento ecologista. Génesis Goncalves, semillero de la Patria. Yumari Quintero, frente Francisco de Miranda, María Rosa Jiménez, frente Miranda, Lidi Senada y combatientes guerrilleros, los guerrilleros de los 60, de los 70. Marlene Vanegas, la caperucita roja. Ahí está Marlene. Incansable, creo que es la más joven de toda la juventud que está aquí. Eric Rangel, de la juventud del Partido Socialista Unido. Eric Olvis Monsalve, de la juventud del Partido Socialista. Enrique Arrieta, del Frente Afrodescendiente del Gran Polo Patriótico. Luis Ramírez, Poder Popular. Titina Suaje, de clase media en positivo. Adilia Cas. Castillo, más nada Adilia Castillo Cantora Cultora y maestra Adilia Castillo, yo era un niñito Cuando me enamoré de Adilia Castillo Y sigo enamorado de esa negra Llanera de San Fernando India Yarura María Auxiliadora Márquez También está ahí, cantora Dilia Guaycarán Ahí está María Auxiliadora Dilia Guaycarán Maestra, madre Sol Moset está aquí, la esposa eterna de Ali I, Sol Moset, Juan Simón I, Juan Simón, como dice Ali, me nació un carajito, se llama Juan Simón, le dije a la, a la mamapancha, ahí está Juan Simón, el carajito, Juan Simón I, Paul Gilman está aquí, ahí está Paul Gilman. yo en una época cantaba rock ¿Eh? también canté rock me dice Paul que ya escribió una canción ¿no? una composición, Batalla de Carabobo ya empezaron a salir habrá que hacer otra con Arpa Cristóbal ¿no? Batalla de Carabobo la Diana Carabobo Juan Simón, Paul el reverendo Ramón Castillo está aquí también de las iglesias evangélicas pentecostales gracias reverendo el reverendo mario silva de la hojilla también está aquí Ese otro reverendo dirán los escuálidos un reverendo tú sabes un reverendo no sé qué cosa así le decían a uno antes ¿verdad? este muchacho es un reverendo no sé qué Ajá con todo el perdón de los reverendos y el permiso de los reverendos verdaderos Ajá, Mario Silva reverendo Luis Amorín reverendito de la hojilla Yul Yabur del Partido Comunista un saludo a todos los camaradas del Partido Comunista Luis Tellería de Patria para Todos Maneiro del PPT Maneiro saludo a los camaradas y compañeros del PPT Maneiro Wilmer Nolasco, secretario general del Movimiento Electoral del Pueblo. Saludos a ese partido socialista. Carlos Hurtado, del Movimiento Independiente por la Comunidad. Humberto Berroterán, de Unión Popular Venezolana. UPB, Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad del Campo y del Mar. El padre Numa. Padre Numa, Lilia Vera, Lilia, Lilia, Lilia, Lilia Vera, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista, Elia Jawa, vicepresidente de la República, gobernadores, gobernadoras bolivarianas, allá está Estela Lugo, por allá está Hugo Cabeza, por allá está Francisco Rangel, por allá está Ramón Carrizales, allá está Jorge García Carneiro, por allá está... Enrique Maestre, por allá está Teodoro Bolívar y Rafael Isea, por allá está, ¿quién más? León Heredia, bueno, ¿quién eres tú? Gobernadoras del Poder Popular son ustedes y gobernadores del Poder Popular, los consejos comunales, bueno... María Lourdes Urbaneja, embajadora de Venezuela en Chile. Por ahí está la negra María. Jacqueline Faría, la jefa de gobierno. Jorge Rodríguez, lo he designado, ya lo sabemos. Jefe del comando de campaña Carabobo. Para la campaña que comenzará pronto, rumbo al 7 de octubre. Vamos todos a trabajar unidos. Unidos, unidos. María. María León me decía un saludo especial a los niños y las niñas que están por allí, a los que están allá afuera, hay mucha gente allá afuera, no, equipos promotores, Consejo Federal de Gobierno, Poder Popular, estudiantes que están presentes acá, estudiantes de educación universitaria, estudiantes de los liceos, la UNEFA, los pueblos indígenas, voceros de los pueblos indígenas, misioneros, servidores de las misiones, trabajadores y trabajadoras, adultos mayores, afrodescendientes, la milicia, milicianos y milicianas, campesinos y campesinas, Deportistas, cultores Frente Francisco de Miranda El Frente de Mujeres Bolivarianas Combatientes Guerrilleros Juventud, Juventud <risa> María Gabriela Miquilareno está aquí De la Juventud Socialista Numa Molina, el padre Lilia Vera Bien. Y demás, compañeros y compañeras. ¿eh? ¿Quiénes son ustedes allá? Eso que tienen ahí como unos lanzacohetes, ¿quiénes son? ¿Ah? Sí, qué movimiento es eso. Ah, el movimiento de las personas con discapacidad. Un abrazo y un beso para ustedes. Bueno. ¿Ah? Carlos Aspurba me dicen que está por ahí también Bueno, compañeros, compañeras Si los nombro a todos, aquí amanecemos Pero yo tengo que viajar a Cuba mañana Carlos, muy bueno el documental Extraordinario Habrá que hacer ahora más películas, documentales ¿Qué pasó con usted de la UNEFA? Ajá. miren yo mañana me voy pero como decía María María Leona bueno voy a estar dentro de la misma patria la patria grande y como ya se sabe pues debo someterme a una nueva intervención quirúrgica los primeros días de la próxima semana sí. nada que hacer sino enfrentar lo que haya que enfrentar y yo sé que ustedes me acompañarán a enfrentar lo que haya que enfrentar bueno, me están acompañando ya con tantas oraciones, Padre bendiciones, con tanto amor tanta pasión Deja ese niño, deja ese niño, deja ese niño que él viene, déjalo quieto, déjalo que él camina, déjalo que él viene corriendo para acá. Ven acá, papá, ven acá, da la vuelta por aquí, da la vuelta por aquí, déjalo quieto, déjalo quieto. ¿Qué tal? ¿Cómo tú te llamas? Eliel. ¿Ah? Eliel. Eliel, ¿cuántos años tiene? Dos. Oye, tú corres duro, ¿no? Te corres bien duro, Catire. ¿Ah? ¿Y tú de dónde eres? Caraqueño, de aquí de Caracas. Es llanero. ¿Tú eres llanero? ¿Sí? Oye, corre durísimo, ¿vale? Este niño corre duro. ¿Y este papel quién me lo manda? Mi mamá. ¿Qué dice aquí? Uh -huh. Caracas 23 de febrero. Ta, ta, ta, saludo, Maribel. ¿Esa es tu mamá? Maribel. Sí. Uh -huh. Muy bonito. Y ya tú estás en la escuela. Estás en la escuela. Mm. ¿Ya comiste? ¿Comiste hoy? Sí. Ajá, uh -huh, ya va. Bueno, entonces aquí ella tiene tres hijos. 15, 14 y el bebé. El bebé que está aquí. Bueno, ¿ah? y tu hermano, ¿no? ...que lo mataron. Bueno... ...él está vivo, por ahí... ...nos acompaña, ok... ...tu hermano... ...tu hermano... ...ajá... Eh, ...vamos a averiguar esto... ...talatán, me tuve que ir... ...de la pensión, de donde estaba... ...bueno... ...entonces yo le voy a pedir de una vez a Erika, ¿dónde ¿no está Erika? Mi ministra Erika que vaya a hablar con Maribel para ayudar a Maribel que tiene tres hijos Ajá. los papeles, tal y tal, ayúdeme tengo los papeles, yo no hallo ni qué carta darle tal y tal, conchale presidente ayúdeme, Maribel tengo una cooperativa Siete años barriendo en la calle. Bueno, Maribel pudiera incorporarse a la gran misión, la gran misión eh, Hijos de Venezuela, ¿verdad? Seguramente, estará en condiciones para incorporarla. Y tú para la escuela, ¿oíste? ¿Ok? Está bien. Y a vivir. Eso es lo que nos queda. Y tú ya tienes esa estampa. ...no tienen casa... ...tendrán casa... ...y vida... Que te lo juro... ...oíste... ...ok, chocala, pues... ...más nada, otra vez... ...dale... ...aquí, vale... ...más nada... ...bueno... ...se dan cuenta por... ¿Por qué? Cuidado. Cuidado te cae. ¿eh? Mira ese muchacho, déjalo quieto, déjalo, que él es un campeón. Es un campeón. Se le escapó a Erika. Ese muchacho campeón de 100 metros plano, ¿eh? Ajá. Allá va. Bueno, miren. Parece un caballo, mira, mira, mira, mira, mira. Ese muchacho hay que meterlo en el equipo de atletismo. Ajá. Fíjense una cosa, fíjense una cosa, fíjense, perdónenme, perdonen. miren, eh, gracias por esta iniciativa de este encuentro, pues, la otra vez, la otra vez no pudo ser así, por cuanto había una urgencia muy, muy grave, el año pasado me refiero, cuando me detectaron el tumor, y hubo que actuar ahí inmediatamente, Así que yo no pude ni comunicarles a ustedes, ahora no. Ahora no, ahora vamos con calma, mejor preparados eh, físicamente, espiritualmente. Aquella fue una emboscada terrible. Esto no deja de serlo también, pero bueno, uno viene en un proceso, ¿verdad? Biológico, mental, psicológico... Y nosotros vamos a enfrentar esa nueva batalla y con el favor de Dios y con este amor sublime, nosotros vamos a salir bien parados de esa nueva batalla. Es que no hay otra, no hay otra, no hay otra opción. Como dijo Cristo, mira, el otro día padre yo soñé, yo soñé con Cristo. Y, y me soñé en aquel pasaje, ustedes me dirán mejor en qué, cuál es el pasaje, cuando venía una madre muy llorosa con su hijo muerto. Y sus familiares, iba Jesús en sentido contrario, por un camino, iban a sepultar a aquel joven, ¿no?, y entonces Cristo, Jesús se acerca, pues. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Se murió mi hijo. Y lo llevaban ahí, el cuerpo, a la vista. Tal. Y Jesús ve tanto dolor en aquella madre, que se acerca. Y le dice a ella, consolándola, le dice, no, no llores mujer. Si tu hijo está dormido, no está muerto. No, se murió, míralo. No, no, no. Está dormido. Y cuentan que se acercó. Y le puso la mano al joven y le dijo, Mira joven, dale. No duermas, no sigas durmiendo que tu madre llora. No es tiempo de morir. Despierta. Y el joven despertó. Y vivió. Yo soñé hace poco. Me veía como el joven y un Cristo que llegó y me dijo, Chávez, levántate, que no es tiempo de morir. ¿Eh? No es tiempo de morir, es tiempo de vivir, de vivir, de vivir. Algún día uno morirá, todos moriremos físicamente. Ahora, en verdad no es tiempo. No es tiempo de morir. ¿Verdad, padre? ¿Qué nos dice, padre, sobre ese pasaje? A ver, estaba recordándolo, padre Numa, que nos explique un poco más, el sacerdote, guía espiritual, padre, por favor. Ese, ese pasaje es el encuentro del Jesús que, que, que ama tanto a su pueblo, porque era, era una viuda a quien se la había, o sea, doblemente pobre por ser viuda y por haber perdido a su hijo. Y, y ahí lo que, lo que podemos encontrar es esa apuesta por la vida del cristianismo ser cristianos, apostar por la vida, creer en la vida y, y, y dar todo lo que sea cada día, cada minuto, cada segundo porque la vida acontezca y eso es lo que, lo que está de por medio y es lo que Jesús en este momento también te está diciendo eh, como le dijo a tantos en, por los caminos polvorientos de Jerusalén eh, de Galilea levántate, siempre esa era la palabra de Jesús en sus labios, levántate y camina levántate eh, es tiempo Lázaro de levantarse también, ¿no? a, a Lázaro ¿Eh? a Lázaro, Lázaro. Lázaro. Lázaro, levántate, sal fuera así, es, siempre es esa expresión tan hermosa de Jesús que nos dice también hoy a nosotros como pueblo como país, que nos levantemos y sigamos caminando Amén Padre Número que nos levantemos y sigamos caminando bueno, eso es lo que tenemos que hacer cuando María Leona me dirigía sus palabras nos dirigía sus palabras llenas de amor de, de ejemplo además de fortaleza, porque sí, yo recuerdo clarito que ella tenía un cáncer y andaba peladita con una gorra y linda, claro que se veía linda y cada día está más linda no, la comandante Inés, esa fue una de las combatientes de allá, de los 60, la María Leona, que ella es un ejemplo, ahí está, ahí está. Y... Pero ella me preguntaba o me decía, pues, díganos qué hacer, ordene. Y yo, aquí pensando un poco, estoy lleno de algunos sentimientos dichosos, digámoslo así que configura una dicha. Primero diría porque no tengo en verdad que hacer grandes esfuerzos para decirle a ustedes, al pueblo venezolano, a ustedes, compañeros del gobierno, del alto gobierno, a ustedes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, jefes de gobierno, no tengo que hacer grandes esfuerzos ni ponerme a escribir eh, una tesis sobre el qué hacer a la juventud, qué hacer. No. Porque yo estoy seguro que ustedes saben lo que tienen que hacer. Ustedes saben hoy el pueblo sabe hoy lo que tiene que hacer ante cualquier dificultad como esta o cualquier otra bueno y no porque yo lo diga es que ya ustedes lo han demostrado dentro de pocos días estaremos conmemorando los 10 años de aquel golpe de estado fascista oligárquico eh, imperialista y al mismo tiempo la rebelión porque todo once tiene un trece la rebelión la revolución del 13 de abril habrá que celebrarla para recordarle además a los que andan por ahí acariciando siempre la idea del golpe de estado de la ruptura con la constitución bolivariana etcétera pero el pueblo demostró Ustedes demostraron lo que, que sí saben lo que hay que hacer ante cualquier, cualquier... El pueblo unido y el pueblo, además, unido por esa fuerza indestructible de la conciencia, de la conciencia, del conocimiento, del amor, todo eso combinado, combinado, el amor, el saber, el querer, el poder popular, el querer popular, la conciencia popular. Por eso digo, no, no tengo que hacer un esfuerzo, Así, Figan, eh, para decirle a ustedes o para responder alguna pregunta como esa, que, ¿qué hacemos? Ustedes yo sé que saben lo que tienen que hacer, lo que tienen que seguir haciendo por una parte. Así que eso a mí me llena de dicha, me llena de dicha constatar una vez más esta realidad. Y otra cosa que dentro de la dificultades dentro de la preocupación, como negarla, ¿no?, dentro de toda la situación que, eh, bueno, que he comenzado a vivir y que voy a vivir las próximas horas, los próximos días. Oye, esa fuerza que se desata de oraciones, de mensajes, de amor, eso pues también obviamente me hace dichoso. Y como lo dije hace unos días atrás, creo que fue ayer o ayer lo decía, como yo desearía que nuestro padre Simón Bolívar hubiese sido el dichoso. Es decir, cuando le correspondió enfre enfrentar la adversidad y las adversidades, ojalá Simón Bolívar hubiese tenido, hubiese contado con un pueblo consciente y unido, ojalá. Otra sería esta historia que hemos vivido los últimos dos siglos todavía. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular. Y con la conciencia, la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber darse cuenta de conocer, en la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancia, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá y más fuerza popular habrá y más poder popular habrá. Porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo. El poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. Eso genera un poder un poder que cada día se va haciendo más grande. Por eso, si ustedes me piden, María, que en este momento, que no es de despedida, no, No, yo voy allí mismo y ya vengo, ¿verdad? Y ya vuelvo. Eh, solo, Solo les pido eso, que sigamos fortaleciendo la conciencia, el conocimiento, la unidad en la batalla de todos los días en la batalla de todos los días y bueno he anunciado el nombre de Jorge Rodríguez un hombre de una gran trayectoria una gran experiencia porque eso sí creo creo que esta situación esta situación eh, que estaba dentro de las probabilidades científicas pues de la enfermedad que a mí me sorprendió el año pasado aun cuando aun cuando todavía no es hay que decirlo no es 100% seguro de que esa formación de unos dos centímetros de diámetro aproximadamente que ha sido detectada en el mismo lugar donde tenía yo el tumor el año pasado ...nadie puede decir en este momento que es otro tumor maligno... ...y por eso es que hay que intervenir quirúrgicamente para extraerlo... ...estudiarlo y determinar si es o no es maligno... ...claro que... ...bueno, ojalá que no lo sea, pero la probabilidad existe... ...y la probabilidad son las probabilidades... ...pero es que hay que prepararse para enfrentar lo que sea hay que prepararse para enfrentar lo que sea yo siempre prefiero prepararme para enfrentar la peor de lo, lo, el peor de los escenarios ¿Sí? y en este caso, en este caso ese es uno de las probabilidades y esa probabilidad, la probabilidad de que sea maligno hay que, hay que, hay que decirlo, es superior a la probabilidad de que no lo sea ¿Cuánto, matemáticamente? No, eso no se puede definir exactamente así. Pero ciertamente hay muchas operaciones que luego son seguidas por un... por la formación de lesiones o de tumores, pero que ya no tienen carácter maligno. Se dan los dos casos, pues. Bueno, dentro de pocas horas sabremos la verdad. Y actuaremos, lo importante es saber la verdad. Y actuar rápido... ¿Sí? Con la ciencia por delante bueno, y van a ir pidiendo a Dios, a la Virgen María, a la Virgen del Carmen, que es la misma, la Virgen, Madre de Cristo, a la Nima de Taguapire, no, paisano, y la de Mate Silva, ¿no? ¿Cuál otra, Cristóbal? El nazareno de Achagua, Cristo Redendor, la Virgen, los espíritus de la Sabana, ¿ah? a José Gregorio Hernández pidiéndole a todos los santos como hace mi mamá y la ciencia por delante y ya en pocos días pues ya sabremos y luego el plan, el plan de ataque si fuera maligno, Dios no lo quiera, pues habrá que hacer otro tratamiento ya los médicos dirán, ya me están informando de cómo sería ese tratamiento a lo mejor aquí, a lo mejor allá, una parte allá, una parte aquí pero habría que actuar rápido. Pero como dice María León, ese cáncer lo declaramos, ¿verdad? El que llegó, y si es que regresa, es cuálido. ¿Verdad? Lo dijo María León. Y como tal será tratado de manera inclemente y como tal será derrotado. Amén. Que así sea como tal será tratado si es que si es que se le ha ocurrido la mala idea de retornar ay compadre ¿verdad? de regresar pues o de reincidir sería reincidente así que la sanción que le daríamos sería doble no como a los reincidentes ¿verdad? bueno pero nosotros lucharemos lucharemos lucharemos sin descanso. Bueno. Del año pasado alguien me dijo, bueno, es lo que te faltaba a ti. <ríe> Un cáncer. Bueno, está bien. Venga, venga para acá. Como dicen los llaneros, decimos los llaneros, ¿qué es eso para mí? ¿Verdad? Eh, pero lucharemos. Yo les prometo que voy a luchar, pero sin tregua. Contra lo que haya que luchar. Y con el apoyo de ustedes de la ciencia, del amor eh, la voluntad de vivir ¿verdad? la voluntad de... ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que... ¿qué es lo que dicen y van a insistir por supuesto eh, yo creo que y esa va a ser creo la línea principal de ataque de nuestros adversarios la burguesía ¿No? ellos por eso siempre estuvieron de manera recurrente enviando mensajes pues, sobre mi salud y van a seguir haciéndolo ahora con más razón ¿verdad? ahora con más razón pero ellos han venido inventando cosas, falsedades, que reflejan mayormente sus deseos, sus deseos. Ahora, ellos van a atacar duro por allí, van a, van a, a tratar de hacerle creer a los venezolanos, o a la mayoría de los venezolanos, que yo estoy imposibilitado, para ser candidato a la presidencia de la república, que yo estoy, eh, bueno, que no puedo, que no tengo capacidad, ¿eh? que estoy imposibilitado, que no tengo la fuerza suficiente, que estoy acabado, pues. Y mucho menos, dirán ellos, ustedes lo van a ver, de distintas maneras lo van a proyectar, mucho menos para ¿no? eh, ejercer la presidencia de la república, en un nuevo periodo constitucional bueno yo con el favor de Dios Padre siempre hay que decirlo con el apoyo de todos ustedes de millones y millones les voy a demostrar que los que no están capacitados ni moralmente, ni éticamente, ni políticamente para gobernar este país nuestro país son ellos se los vamos a demostrar. Les vamos a demostrar. Miren, eh, aún, aún, aún con, con la peor de las, de las dificultades, aún, aún en el, aún por el camino del... Alguien me dijo, ¿quién fue? Fidel, Fidel. Fidel me dijo el año pasado me dijo Chávez cuando yo andaba con aquellos dolores ya tenía yo como seis meses con unos dolores, dolores, dolor me dijo Chávez Cristo Cristo cargó la cruz pero fue unos días me dijo tú cargas ese dolor de hace cuántos meses bueno fidel con su buen humor pero tocando la verdad que a mí concernía pues era, era llamándome a la reflexión para enfrentar aquello definitivamente y urgentemente como lo hicimos ahora pero les digo aún como decía María León si ese nuevo elemento que yo tengo allí incubado, fuera maligno, vamos a suponer, igual, igual lo trataríamos y lo echaríamos. ¿Eh? ¿Sí? Y lo echaríamos. Y yo haré todo el esfuerzo que tenga que hacer para conducirlos a ustedes, aún en la peor de mis dificultades personales, a una nueva victoria el 7 de octubre. Tengan ustedes la seguridad que lo voy a hacer, aún en la peor de las dificultades que tenga que ir enfrentando en los próximos meses. No me importa nada. Y luego, y luego, batallando contra todas las dificultades que haya que batallar, transitaremos los años que van a ser años que yo no me puedo perder, no, ¿cómo me lo voy a perder yo? Los años, mire ustedes saben qué años bonitos van a ser, de 2013 al 2019, eso van a ser seis años hermosos hermosos eh, hermosos así lo, así lo visualizo porque mire hoy estábamos en un consejo de ministros actualizando algunas cosas firmando otras tengo que ir a firmar otros papeles ahora en la noche mañana por la mañana también antes del viaje pero hacíamos un pase entregando unas viviendas en el Zulia y luego para mostrar los avances del proyecto Abreu de Lima eh, comenzó la cosecha de semillas de caraota una caraota de la mejor del mundo allá en la mesa de Guanipa, cerca del Tigre sembramos 1.400 hectáreas de semillas certificadas con las cuales ahora vamos a sembrar 30.000 hectáreas con lo cual vamos a asegurar solo con ese proyecto eh, caraota para 6 millones de personas por un año ¿Eh? solo con, mira, con 1.500 hectáreas y luego 30.000 con semillas de la mejor Ah, sistemas de riego, tecnología y toda la, la cadena ¿no? agroindustrial todos los implementos necesarios entonces antier fuimos a Varina y estábamos inspeccionando aquel, aquel portento de fábricas que están prontas a inaugurar ¿Eh? una de tractores de potencia media y otra de grandes camiones de transporte de carga gracias al apoyo de Bielorrusia lo de Meseguanipa gracias al apoyo de Brasil ¿Ve? y así, es decir por todos lados hace poco estábamos en el estado Bolívar allá veo a Francisco, el gobernador y estaba él mostrándonos, ¿cómo se llama? Una, una tableta, un, una, una muestra de lo que están produciendo allá. Eh, granito, de granito. Una, una fábrica de granito. Y ya pronto me dijo que está por terminar otra fábrica de bloques de arcilla. Me dijo que la gobernadora de Falcón le había dicho que me dijera, que le apoyara para... ...montar otra fábrica también allá... ...porque están compitiendo a ver cuál es la mejor arcilla... ...si la del Estado Bolívar o la del Estado Falcón... ...y allá tengo, querida gobernadora, la cuenta... ...es un poquito, es bastante, ¿no? ...más de 100 millones, ¿verdad? ¿No? Más de 100 millones... ...bueno, pero yo tú me pagas la mitad después... ...con los dividendos de la fábrica... ...claro, si tiene que ser fábrica que den dividendos ¿no? ...para ir para una parte te la voy a dar... ...y la otra puede ser un crédito para la empresa... ¿Cuánto costó la fábrica tuya, Rangel? ¿Ah? 73, ahora son más de 100. Esta como que es más grande. Más grande, ¿no? Ah, el doble. Ah, te das cuenta, es más grande. Hay más arcilla en Falcón que en Bolívar. Gobernadora, cuente con el apoyo. Pronto vamos a inaugurar en Falcón una tremenda fábrica. Un día íbamos en helicóptero. Creo que Jesús era gobernador todavía, o ya Estela era gobernadora, era Jesús. ¿Te acuerdas que fuimos a inaugurar la fábrica de procesamiento de piedra? Y entonces en el helicóptero yo vi al sur de Coro una esplanada grande y le dije, oye, por aquí se siembra mucho la, la sábila, se da muy buena la sábila, aquí pudiéramos hacer un proyecto de sábila y poner una planta para procesar la sábila, eso es medicinal y sirve para no sé cuántas otras cosas, ¿no? Y bueno, ya estamos a punto de inaugurar tremenda fábrica de, con tecnología china, ¿verdad? ¿Ve? Eh, ya, y la siembra. Yo no sé si ya sembraron. ¿Cuántas hectáreas tienes allá, Estela, sembrada? Ah, 10, 100 hectáreas de sábila. Es una tierra maravillosa para las sábila. Y ya la fábrica me dijeron que estaban haciendo las pruebas. Y pronto hoy el gobernador del estado Trujillo está empeñado en que yo vaya a entregar no sé cuántas viviendas que ya están terminadas o pronto a terminar allá en las bellas tierras de Monay y de, ¿cómo se llama? De Valera, de Boconó, de Trujillo, etc. El gobernador de Apure eh, me ha invitado no sé cuántas veces para Chagua, a la planta de procesamiento de maíz Elías estuvo viendo el tremendo frigorífico en Mantecal en Mantecal eso cuando Cristóbal Jiménez una vez fue presidente de la fiesta de Mantecal y yo fui a verlo porque me habían nombrado presidente de la fiesta en El Orza y fui a Mantecal porque las fiestas de Mantecal son unos, unas semanas antes de las de El Orza. ya vienen las de El Orsa 19 de marzo pero las de Mantecal son en febrero, ¿no? Finales de enero, ¿te das cuenta? Entonces yo fui a hablar con Cristóbal para que me ayudara. Yo no lo conocía. Primero me pareció un poco retrechero. No, la primera vez que lo... No, porque andaba, andaba amanecido, cantando y cantando, y vengo el mayor Chávez, que lo viene a, a entrevistar para que lo ayude. Y entonces él dijo, yo no tengo tiempo de atender ningún mayor, y tal. Bueno, después me atendió muy bien, y, lo, bueno, y nos hicimos grandes a mí, me ayudó mucho para la fiesta en el Orsa entre otras cosas me ayudó a llevar para allá a invitar a mi comadre Reina Lucero cantó en el Orsa esas fiestas patronales cantó Cristina Maica, ¿te acuerdas Reina? y por supuesto recuerdo cuando yo me empiné al frente la Arauca y dije porque yo era el maestro de ceremonia también, oíste arle, no creas que tú eres nada más que el maestro de ceremonia no y dije, se me, me salió una copla al filo de la medianoche el Arauca bramaba... el patrullero pasaba... aquel pueblo joropeaba... y dije... ¡vibra el cajón del Arauca! ¡y se encabrita su lomo! ¡porque esta noche en el Orza ¡nos cantará! ¡Enea! ¡perdomo! y salió Enea... caminando por la mitad de la caseta Canta Claro... venido como de otro mundo... y agarró y cantó por supuesto fiesta En el Orza La cantó como 10 veces Y después vino el Cubiro Luis Lozada cantó como tres horas Cristina Maica Sexagésimo cantó también Esa noche Sexagésimo ¿Quién más? Me falta gente todavía Cantamos pues, cantamos hasta Amanecía y seguíamos cantando Pegábamos con el otro día ¿Ven? Luis Silva Cristina Maica ¿Ah? Montoya Francisco Montoya y es arpa bramada más que el bramador bueno tiempos aquellos no tiempos aquellos pero de allá, de allá venimos pues de allá venimos con esta con esta pasión con este fuego como les decía ¿ves? con este fuego entonces volviendo al, al, al tema volviendo al tema yo dichoso me siento a pesar de las dificultades y bueno, uno está hecho para las dificultades será así así es así es así es yo recuerdo a mi mamá vieja Rosa Inés Chávez que ella siempre me decía Huguito, usted no se meta para la escuela militar ella me, ella me dijo, usted no sirve para eso y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué yo no voy a servir para eso? Porque usted es muy rebelde, se va a meter en un lío, usted es muy disposicionero. Y la última vez que yo la vi, en vida ya se iba de una penosa enfermedad. Recuerdo que me quedé con ella en su cuartico toda esa Navidad, compartiendo con ella porque ella estaba muy mal. Yo metí un colchoncito ahí en, la, en el piso y dormía con ella ahí. Le hice su pesebre, le cantaba canciones etcétera, le traía la comida y ella ya despidiéndonos me dijo Huguito, ya yo era teniente teniente era diciembre del año 1981 Ajá. pero en el 82 me tocaba censo capitán y ella siempre estaba pendiente Huguito, y usted va a seguir en eso <ríe> Sálgase de eso ella intuía cosas y usted se la pasa hablando mucho con Adán de no sé qué cosas, yo los oigo Ajá. porque Adán ya era miembro de la juventud revolucionaria del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria bueno, entonces uno vino como preparándose para, para las dificultades pues por eso cuando llegan ¿no? bienvenida pues Así como dijo Trotsky, al látigo, como es, a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Pero yo les decía que estos, estos próximos años, estos seis años que vienen, van a ser admirables, maravillosos. Maravillosos, porque la siembra, la siembra brota por todos lados. Cuando les hablaba de la fábrica, de la arcilla, de las siembras allá, de Sávila. Del frigorífico en Mantecal, ¿eh? en Mantecal, del otro frigorífico en Calabozo, los llanos del Huarico, ¿eh? nuevas ciudades como Ciudad Caribia, nuevas universidades que están naciendo, los nuevos hospitales que inauguraremos este año, 16 Nuevos hospitales vamos a inaugurar este año. Este año vamos a terminar 200.000 viviendas. Y el año que viene vamos para 300.000 viviendas. La faja petrolífera del Orinoco, que cuánto nos costó Tania, tú sabes, recuperarla. Estaba en manos del imperio. Venezuela estaba amarrada. La hemos liberado. Y voy a insistir en esto voy a insistir en esto tomando a bolívar otra vez bolívar y su tragedia que heredamos nosotros bolívar y su, y, su, y su visión cuando dijo allá en 1830 me ruborizo al decirlo la independencia es el único bien que hemos conquistado a costa de todos los demás pero esa independencia es la puerta que abierta nos permitirá recuperar todos los demás bienes para la patria. Hagamos todo lo que tenemos que hacer. Nosotros podemos perder muchas cosas, pero lo que no podemos perder es la independencia nacional. La independencia, la independencia y el 7 de octubre nos estamos jugando la independencia. El 7 de octubre. Así que las diferencias que haya entre nosotros, las personas eh, inconformes, yo, oh, si aquí pregunta, mire, levanten la mano los inconformes, yo soy el primero. Yo soy o oh, uno de los primeros. Siempre inconforme. Siempre uno quiere más. Los inconformes, los que pudieran tener alguna desilusión por alguna razón con el gobierno nacional o los gobiernos estadales o locales, bueno, los que tengan críticas, háganlas, manifiéstenlas de distintas maneras, como dice Tobio Valderrama, irreverencia en la discusión, pero lealtad en la acción, pero unidad en la batalla, para preservar la independencia nacional ustedes no ven que los asesores de la burguesía ahí están lanzando un discurso engañador eso no es nuevo para nada es nuevo, solo que ahora lo nuevo es el diseño, ¿no? la perfección o el avance más bien en el diseño, eh, la avalancha informativa, comunicacional, eh, los miles de millones de bolívares, dólares y bolívares, para apoyar la candidatura de la burguesía, que... Se quiere vestir de progresista. Imagínate tú. Es la candidatura adeco copellana. Es la candidatura de la alta burguesía. Es la candidatura retrógrada. Es la candidatura del imperio yanqui. Y esa candidatura nosotros la vamos a demoler pero es que la vamos a demoler estamos obligados la batalla la batalla será eh, en todo el frente en lo ideológico en lo ideológico en lo ético en lo político por eso, si alguna medida de las varias que esta situación me obligan a adelantar un poco, adelantar un poco, es la designación del comando de campaña. ¿Eh? Entonces yo me voy tranquilo, porque está el gobierno en buenas manos. Desde allá seguiré gobernando, pero aquí está Elías coordinando con los ministros, las ministras, todo el equipo de gobierno, en cada ministerio, en cada ente del Estado Nacional, los poderes del Estado. Estamos en una, un país que se ha venido fortaleciendo en, en lo institucional, que funciona con todas las fallas, que siempre habrá que reconocerlas y actuar sobre ellas, todas las amenazas internas, externas. Luego, luego, pensando anoche, yo decía, bueno, no, el gobierno sin duda que seguirá su ritmo, su ritmo. Y además yo creo, porque así lo vi el año pasado, yo vi eh, a todos mis ministros y ministras desplegados como nunca antes en mi ausencia. Desde allá los vi. Y Fidel, que ese no dejaba día que no vi, me visitaba y pasábamos allá horas y horas, mirando la televisión, leyendo, conversando. Pero buena parte del tiempo veíamos televisión y analizábamos. Me decía, Chávez, pero mira cómo están esos ministros tuyos. Dígame, me, me explicando cómo es la, el, el programa tu casa bien, Mi Casa Bien Equipada. Marco Torres con la, la socialización de la banca, los TVCOM. Bueno... Yo sé que ustedes van a hacer lo mismo, Elías, bajo tu coordinación. Se van a desplegar hasta con más intensidad por todo el campo de batalla. Los ministros y las ministras del gobierno revolucionario, los gobernadores, gobernadoras, los diputados, diputadas, el partido, desde su dirección nacional hasta las patrullas de vanguardia, el gran polo patriótico. Vamos, muchachos y muchachas de los movimientos sociales a desplegarse con más pasión y con más eh, fortaleza, a discutir y a debatir, repito, y esto es de Tobio Valderrama, lo repito, irreverencia en la discusión, lealtad en la acción, lealtad, firmeza, que nadie sea víctima de la guerra psicológica que viene desde allá, desde los laboratorios imperialistas de la burguesía, tanto desde fuera del país como desde dentro de Venezuela. Y esas campañas se van a intensificar, sin duda, tratando de debilitar el movimiento revolucionario, tratando de sembrar cizaña entre nosotros en estos días que vienen tengan ustedes la seguridad que volverán a aparecer y no les extrañen que surjan hasta documentos forjados supuestas grabaciones o correos electrónicos, etc. para tratar de qué, de eso, de crear, de sembrar cizaña no que Chávez ya designó a Adán Adán su hermano como su sucesor pero resulta que Elías no lo acepta resulta que Nicolás tiene otro grupo por allá y ataca por la Cancillería pero resulta también que eh, que se yo García Carneiro tiene allá el sector militar en el Estado Vargas para un contraataque pero Rangel Gómez Bolívar prepara lo propio ve que los militares Rangel Silva no acepta a Diosdado porque es teniente y él es general en jefe y que están enfrentados y pronto saldrán los Sukhoi la fuerza, bueno, ustedes verán de todo y oirán de todo en el, ¿por qué? ¿por qué? porque la burguesía sabe la burguesía sabe que ellos, aun cuando esto que no suene para nada triunfalismo solo es la verdad solo es la verdad pero esa burguesía, con todo su aparataje, con todas sus llamadas maquinarias, con todos sus medios de comunicación nacionales, internacionales, con todo su dinero, sus bancos, su CIA, su Pentágono y su Casa Blanca y todo eso, ellos saben que no nos van a a ganar las elecciones del 7 de octubre ellos lo saben ellos están tratando de dar como dice es una expresión del doctor Rangel de nuestro amigo José Vicente ¿cómo es que tú dices? golpes de, de opinión las llamadas primarias ellos trataron de utilizarlas como un golpe de opinión, para tratar de cambiar, no el, el mapa. El mapa. Ahí están las encuestas, pues. Ninguna las pagamos nosotros, en verdad. Algunas, más bien, encuestas que han trabajado con la oposición o con sus partidos o sus organismos económicos y tal, de hace mucho tiempo. De hace mucho tiempo. Y el año terminó, ¿eh? como terminó en cuanto a la opinión pública, un gobierno creciendo y creciendo en cuanto a apoyo popular. Ellos pensaron que la operación de junio y que mi ausencia de unos meses y todo aquello del de presidente debilitado, el presidente con cáncer, el presidente con etcétera, metástasis y no sé cuántas cosas... Y las divisiones. Ellos pensaron que con eso nos hundiríamos. Todo lo contrario. Después empezaron a decir que, que era mentira mi enfermedad. ¿Se acuerdan? No, eso es mentira de Chávez. Ese es un invento de Fidel. Él no está enfermo. Y nada. Como ya empiezan a decir ahora. Ya empezaron otra vez algunos a decir. Eso es mentira. No tiene nada. Ese va a pasar a pasear para Cuba. Ahora sí, por encima del 60% el apoyo al gobierno revolucionario y ese es un promedio porque hay estados como Bolívar donde el apoyo sobrepasa el 70% estados como portuguesa ¿ah? 80% apure Apure siempre, Apure, Falcón, Aragua, en Vargas también, no se pongan celosos los que no nombre, por favor. <ríe> en todo, en casi todo, ahora en algunos sectores, sobre todo donde se concentra la clase media, alta, la clase alta, bueno, ahí ahí bajamos y entonces los promedios se ubican en 60, 65 Dígame cuando vamos a ver por estratos sociales. Yo creo que es una gran victoria que 10% de la clase A nos apoye. ¿Tú no crees? Yo cuando veo eso, no, que nos apoya 10% de la clase A, bueno, imagínate, a esa gente hay que hacerle una estatua a ese 10% de la clase A. Claro, son aquellos que se dan cuenta de la verdad. ¿Ve? Que tienen mucho dinero. La clase A, pues así, esa división, ¿cómo llaman? Eh, estratificada, ¿no es Jorge? Jorge Rodríguez. ve Clase B, A, B, C. Clase C, 40%. No está mal. Y si no fuera por la campaña de odio de todos los días, mire, el apoyo a nuestro gobierno estaría... Por encima, largo, del 80%. Porque, bueno, aquí no hay 3 millones de oligarcas, frase de Fidel Castro. Ni 4 millones de, de ricachones. No, hay mucha gente confundida, en verdad. Mucha gente confundida, en verdad. A la que hay que llegarle, por eso el gran polo patriótico. Por eso decidí lo del comando de campaña. Y aquí tengo y voy a anunciar voy a anunciar solo el primer grupo de integrantes de lo que podemos llamar el comando en jefe, mi comando de campaña pues, para que queden ya reconocidos por todos y pido para con ellos lo mismo del Toby Valderrama y reverencia en la discusión pero lealtad con ellos y con ella en la acción, en la coordinación, en la unidad revolucionaria. Ve, entonces, aquí tengo, anoche estuve trabajando hasta tarde, después de ver la hojilla. Hoy hay hojilla, reverendo Mario. ¿Hay hojilla hoy? Bueno, te veré también, yo no me pierdo la hojilla. Ve, Fíjate, entonces, ajá, por aquí tengo, taqui, taqui, taqui, pues el comando de campaña yo lo presidiré y tendrá un jefe que es Jorge Rodríguez, jefe del comando, del comando en jefe, lo llamo, comando en jefe de para la batalla de Carabobo, 7 de octubre esa batalla comenzó ya comenzó ya y como este evento de mi intervención es un elemento nuevo y como lo va a manipular la oposición pero a diestra y a siniestra entonces tenemos que salir al frente con un buen comando que comience ya la planificación la articulación y la ofensiva aun cuando la campaña del punto de vista oficial comienza es el primero de julio, pero ya del punto de vista político y real, bueno, la oposición está en campaña hace un año ya. ¿Eh? Entonces, eh, la Comisión de Organización y Estrategia Electoral, pueden ir tomando nota porque este documento apenas es un borrador, allí quiero que asuman los compañeros Francisco Ameliach y Aristóbulo Isturiz. Una comisión de organización y estrategia electoral. Esto es, repito, el primer, primer comando, pues. Luego ustedes me presentarán en los próximos días las recomendaciones para crear las comisiones completas. ¿eh? Todas las comisiones, las subcomisiones, etcétera. Luego una comisión de planificación, medición y evaluación de la campaña. Quiero que estén allí dirigiendo esa comisión los compañeros Wilman Castro Soteldo, que tiene una buena experiencia, el gobernador de Portuguesa y el comandante Francisco Arias Cárdenas. Que los dos estén allí en esa comisión de planificación, medición y evaluación. La comisión de mensajes, propaganda contra propaganda, ¿no? una de las más activas, quiero que la dirija Maripili, Maripili Hernández, periodista, una gran experiencia, eh, capacidad, y Andrés Izarra, y ustedes dos comiencen a conformar la comisión completa, la comisión de despliegue y movilización, Darío Vivas y Jacqueline Farías. La Comisión de Protección del Voto y Planes de Contingencia, Diosdado Cabello y García Carneiro. La Comisión de Programa y Gestión de Gobierno, Elías Agua y Jorge Jordani. La Comisión para el Gran Polo Patriótico y Partidos Aliados, Blanca Ecaut y Yul Yabur, del Partido Comunista y allí yo ruego que se vayan agrupando los voceros no, designados o a designar y ahí les dejo a ustedes libertad de acción libertad de acción para designar los voceros en el comando nacional pero es que habrá un comando habrá siete comandos regionales habrá un comando en cada estado habrá un comando en cada municipio habrá un comando Carabobo ese es el nombre, comando Carabobo en cada parroquia incluso comandos a nivel de base, a nivel de los patrulleros de base o de las células de base, pero vamos a llenar el país de comandos Carabobo por todos lados eh, y esto yo le dejo las instrucciones al jefe Jorge Rodríguez que desde hoy mismo comiencen a articular estos comandos y luego los planes respectivos. Yo doy la siguiente orientación. La, la campaña, como siempre hay que organizarla en varias etapas o fases. Esto es preliminar, son las orientaciones preliminares que serán ajustadas en el debate que tiene que dar el comando con las bases, con los partidos, con el gran polo patriótico, y luego tomar las decisiones más sólidas, ¿verdad? Esta primera fase que comienza hoy, hasta el 15 de abril, así la tengo figurada, o prefigurada, podemos llamarla la fase de organización para la batalla, el despliegue, pues, organizarnos para la batalla. Eso incluye... Bueno, conformar el gran comando completo con sus comisiones respectivas y sus integrantes. Eh, con la más grande diversidad, Jorge, yo quiero que en el comando general o comando en jefe haya voceros de todos los partidos de la revolución. Que no haya sectarismo de ningún tipo. Que haya participación... Lo mismo en los comandos estadales, regionales, municipales, parroquiales y de base. Que haya participación de todos, pero además operatividad, ¿no? Mucha operatividad. Recuerden que, bueno, que todo tiene su tiempo, la acción práctica, no nos quedemos solo teorizando, ¿no? Teoría y praxis. Luego hay que organizar, ya lo dije, siete comandos regionales. 24 comandos estadales, 333 comandos municipales, 1067 comandos parroquiales y 11.038 comandos de base. Ahora, de mucha importancia en esta primera fase, además de la organización para la batalla, es el registro electoral. Yo les encomiendo eso de manera especial. El registro electoral que cierra por cierto el 15 de abril y por eso estamos colocando allí como el punto de, de, de, en el que finaliza o la fecha en la, en la que finaliza la, esta primera fase y comienza la segunda la segunda, podemos llamarla la segunda fase avance hacia el ataque el 15 de abril hasta el 1 de julio de abril, mayo, junio, dos meses y medio. Pero ahí tenemos que trabajar, sobre todo en el diseño, discusión, difusión del segundo plan socialista de la nación, eh, el proyecto nacional Simón Bolívar, afinar la maquinaria, el 1 por 10, sistematizar los procesos, optimizar la movilización, comenzar con la propaganda, la propaganda ideológica, sobre todo el debate, el debate. Una tercera. Fase sería el ataque ya general, la ofensiva general Es la campaña propiamente dicha que comienza, ya lo sabemos, el primero de julio Pero ya el primero de julio debemos tener la planificación hasta nivel de detalle De la campaña, el ataque coordinado Tanto a nivel nacional como en los distintos escalones ¿No? Mucho énfasis, hay que hacer mucho énfasis en los logros de la revolución y además visualizar el futuro porque como yo lo he dicho, lo he dicho muchas veces eh, lo más que nosotros tenemos que preservar no es ni siquiera lo que hasta ahora hemos logrado sino lo que vamos a lograr en los años que vienen ¿Sí? lo que vamos a lograr en los años que vienen Por ejemplo, cuando hablamos de la pobreza, que estaba en más de la mitad, más del 50%, y en apenas una década, pues, vamos a redondear, una década, y en verdad es una década porque los primeros años nosotros nos encargamos fue de sobrevivir. Estábamos a la defensiva, casi sin recursos, cometiendo como cometimos muchos errores, tácticos, estratégicos, políticos, etcétera. Bajamos la pobreza a la mitad prácticamente, a la mitad, pero todavía tenemos un trecho. Lo mismo la pobreza extrema, que era de más del 20% y está por el 6, cerca de 7%, pero ese 7% son varios millones de personas. El tema de la vivienda, la economía, nosotros hemos venido, pero, pero esto hay que, hay que colocarlo en un mapa estratégico, como siempre dice nuestro... Profesor Jorge Giordani, el mapa estratégico de lo político, de lo económico, de lo social, lo que hemos venido logrando, y además hacerle ver a nuestro pueblo todo, incluso a los sectores que nos adversan, hasta donde sea posible, los sectores de clase media que no tendrían ni tienen por qué adversar este proceso, de cambio revolucionario pacífico y democrático hacerles ver cómo se han beneficiado en estos años del proceso revolucionario y hacerles ver lo que perderían en el futuro en el caso nefasto de que la burguesía volviera a gobernar a venezuela la gente tiene que darse cuenta de eso tiene que darse cuenta de esto pero esa es parte de la batalla ideológica bueno en fin, luego el ataque concentrado sería el día de las elecciones hay un plan, tiene que haber un plan especial para ello y luego viene la consolidación de la victoria estas son algunas líneas algunos elementos que yo quería bueno, adelantar aprovechando esta reunión yo les pido toda la colaboración para con el doctor y alcalde Jorge Rodríguez como jefe del comando de campaña para que comiencen a trabajar desde ahora mismo. Yo estaré muy pendiente desde La Habana estos próximos días, espero regresar en pocos días. Hay razones para pensar con optimismo de que esta intervención pudiera ser menos complicada que la anterior y el proceso de recuperación, por tanto, la otra vez fueron dos operaciones además, no fue una, fueron dos, ¿Eh? ahora tengo fe en que va a ser más rápida incluso la recuperación, así que pronto me tendrán de nuevo aquí, con el favor de Dios, eh, sumado junto a ustedes en esta batalla, en esta batalla por la vida, por la patria de nuestros hijos por esos niños que ahí están soñando con una patria que cada día será más bonita, más buena eh, yo en verdad no quiero alargar más estas palabras tengo trabajo que hacer y mañana preparar el viaje pero de verdad como lo dije por allá oye cómo lamento yo cómo lamento yo eh, generar generar eh, angustia, eh, dolor o llanto eh, o preocupación incluso, pues, hasta ahí nada más, en, en ustedes, pues. Como, como lo lamento, no hubiera querido yo que esto ocurriera, por supuesto, pero tengan ustedes la fe en que tienen aquí a Hugo Hugo Chávez, un soldado de la vida, un batallador por la vida junto a ustedes y como a ustedes. Un hijo de este pueblo, que es un pueblo que se acostumbró a la lucha, a la batalla por la vida. Un pueblo además que se cansó de formar fila, ¿no? En esa larga columna de los derrotados de la historia. Porque, porque así fue este pueblo siempre, derrotado. Después de grandes epopeyas vino la derrota la derrota que se concentró en un hombre en Bolívar Bolívar y su grandeza, pero Bolívar y su sacrificio, Bolívar y su, y, y su dolor Bolívar y, y su fracaso, Bolívar y su laberinto y el pueblo fracasado, desparramado y así pasaron los años qué terrible, qué terrible es la frase esa que yo recuerdo muy de cuando en cuando de Bolívar qué puede un pobre hombre contra el mundo se quedó solo aquel hombre casi solo ¿Eh? no tuvo un pueblo que saliera a defenderlo, a alentarlo y más bien renunció y se fue se fue y además destrozado destrozado, hay que leer las cartas últimas de Bolívar para, para calibrar el nivel de dolor de aquel alma que andaba ya penando, penando, Bolívar, ¿qué puede un pobre hombre contra el mundo? por eso decía, qué dichoso soy yo, simple soldado, raso soldado del ejército de Bolívar que para nada me he sentido solo ni me sentiré solo en este mundo. Desde, desde hace muchos años, pero sobre todo, yo recuerdo, después del 4 de febrero de 1992, allá en los sótanos de la DIM, uno se sentía como muerto. Incluso uno llegó a pensar, yo llegué a pensar, algún momento, en algunos momentos mejor hubiera sido morir encerrado allá con con Pancho y con otros compañeros Ortiz el Chivo y entonces uno pensaba Dios mío ¿qué hicimos ¿Qué? Y recordaba a la abuela <ríe> como que tenía razón la abuela porque no me salí más bien de eso ¿Eh? aquí estamos ahora encerrados y bueno, además cargando encima el peso de los muertos, del dolor de la familia y el estremecimiento que uno se imaginaba que había afuera, pero estábamos totalmente desconectados de la realidad, hasta que llegó un sacerdote. Pocos días después, un sacerdote lo dejaron entrar, el padre Torres, era capellán del, del DIN. Él era de los teques, por allá era sacerdote por los teques. Y llegó allá, y entonces me dijo, calladito, calladito, para que las cámaras no grabaran, me dio, un, me dio un, en un papelito un salmo. Ese que dice, maquina el impío contra el justo. Tiembla su arco, apunta su flecha, pero el arco se le partirá. Y la flecha se le clavará en su propio corazón Y me dijo, léalo Léalo, comandante Y me dijo, usted no tiene ni idea Levántese Levántese Levántense porque ustedes han despertado a este pueblo Así me dijo el padre Torres. Usted no sabe ni siquiera lo que está pasando allá afuera Ha despertado a este pueblo, me dijo Usted no tiene ni idea a los pocos días, nos llevaron al San Carlos, al cuartel San Carlos. Y cuando llegamos allá, la explosión. Y hasta tanto que, que no nos aguantaron ahí, que nos llevaron para Yare, a un grupo de nosotros. Y allá llegaba el pueblo y se metían por todos lados, por arriba, por debajo, con papelitos. Con mensajes de amor, de fe, de esperanza. Todos esos días de Yare. De la cárcel fecunda. ¿sí? Y, y luego la calle, aquel 26 de marzo de 1994, y aquel mar de gente que a mí me estremecía, me daba como un miedo interior. Bueno, yo les amo a todos. Valle del Tuy, Valle de Venezuela, y montaña. Y luego, Aquellos años, aquellos años de catacumbas, 94, 95, 96, 97 y 98, y después empezó el 99, y las conspiraciones, y las amenazas, y el 2000, y el 2001, y el 2002, y después volvió, volvió, volvió, y, y el 2003 y el 4 y el 5 y otra vez el 6 y empezamos el 7 otra etapa y el 8 y el 9 y el 2010 y llegó el año mágico de la, del bicentenario que me trajo además esta enfermedad que me llegó pero bueno así son los caminos así son los caminos y así somos los soldados Hechos, hechos para la batalla. Estamos hechos para las dificultades. Somos los hombres y mujeres de las dificultades, como dijo Bolívar. Yo. ¿Qué más les puedo decir, Earle, tú que me diste la palabra? Amén. Yo me llevo todas esas bendiciones y les juro que mañana llegaré a La Habana y con la más rigurosa disciplina me someteré a lo que tenga que someterme a los preparativos para la intervención quirúrgica de lunes o martes cuando los médicos decidan y sea lo que sea esa lesión que tengo allí la enfrentaremos y la enfrentaré y tengan la seguridad que cada minuto, cada segundo que me toque de esa batalla, los llevaré a ustedes aquí, en el corazón, en la mente, en los ojos, en el horizonte. Les juro, les juro y le pido perdón a Dios, le pido permiso a Dios para jurar lo que voy a jurar. Yo les juro que viviré y los acompañaré a las nuevas victorias. Los acompañaré a las nuevas victorias. No habrá cáncer que nos detenga, ni emboscada de la vida, más podrá nuestra voluntad de vivir y este amor, este amor, como dice el poema, como es Reina, el poema, aquel de. Alberto Arvelo. Arpa, maestro, ¿dónde está la arpa? Ah. Arpa, compadre. Sí. Ah. va a cantar alguien? Yo no. No, yo te pedía una, una tonada, una tonada porque hay un poema. Que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver, que tiene que ver con lo que les he dicho. ¿Ve? ¿eh? Con lo que les he dicho. Que me voy pero volveré. ¿Verdad? Dice. Yo canto lo que soñé con el, con el sol, sol de los venados. Yo soy el que me ha enredado, el horizonte en un pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado, cuando el medanal crucé, y al pasarle por un lado, a la remonta miré, y como solo me hallé, me acordé de Juan Parado, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés. Yo canto lo que soñé con el sol de los venados. no mudo y soleado, me voy pero volveré, porque tu sed me ha enseñado a cantar y a florecer y por donde hoy te he cruzado, algún día te cruzaré con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer, entonces habrá lloviznao médanos sobre tu sed y en la copa de un mijao al sol de un amanecer Granará un cristo fue, los sueños de Juan Parado, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado, cuando pa'l otro se fue, Juan Parado. ¡Viva la patria! Viva la revolución, viva, viva el pueblo bolivariano ¡Viva! y también digo que viva Chávez. ¡Viva!